Y los sueños duran poco y solo son sueños. Ahora mis sueños no son estrellas. Ahora los sueños son mi vida repetida. Pero adornada como a mí me hubiera gustado. Sin dejar de pasar lo que me ha pasado. Cuando me paseo por cualquier calle, Pienso y veo que me reconocen de antes De antes de tantas guerras en mi vida Yo os lo juro que eso me hace muy feliz Y me encuentro con amigos ya desaparecidos Y volvemos a hablar de lo que hablábamos antes Y nos paseamos por calles que ya ni existen y aparecen vestidos como hace tiempo los vistes Y me llegan canciones de aquellos tiempos Aquella canción que me popularizó Marjolet Aquella otra de la cara B de aquel vinilo Pequeña flor sin ir más lejos ¡Qué delirio!